Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Bienvenidos a la información más importante que, que está pasando en la última jornada. Las cosas se han calentado bastante luego de que ocurrió en las zonas provinciales de Rusia. Estamos hablando lo que sucedió en Briansk, en límites con la frontera ruso -Uk. La indignación en las últimas horas es total luego de que una facción a la que señalan de ser subversivos ucranianos irrumpieran en este territorio y realizaran un atentado contra la población civil. Allí hubo dos personas que perdieron la vida y un infante que está fuera de peligro. A esta hora que estamos grabando el video se reúne el presidente Putin con el Consejo de para tomar determinaciones con respecto a estos hechos que han sido catalogados como un acto terrorista contra el suelo ruso. Pero, aparte de esto, nos llama la atención que desde diferentes entes gubernamentales en Rusia, sobre todo en la Duma, están pidiendo medidas fuertes contra Kiev, luego de perpetrarse estos hechos en Briansk. Hace pocas horas, el diputado estatal de Blevin, según la información que estamos extrayendo del canal Conocimiento Militar, ha dicho que la única represalia que puede darse luego de estos hechos es la eliminación inmediata del presidente Zelensky y su asesor Saluzny, dando a entender que no hay lugar a que pueda haber negociaciones entre Rusia y Ucrania y están pidiendo que se debe de actuar de forma inmediata, pues efectivamente hoy en el Consejo de Seguridad que ha encabezado el mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin ha tocado este tema especial para las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania y aquellas zonas rusas limítrofes con el territorio de Zelensky, escuchen porque desde el Ministerio de Exteriores de la Federación han dicho lo siguiente respecto a esta situación, que los funcionarios los admitieron siempre que todas sus acciones se llevaron a cabo con beneplácito de la OTAN y del norte y otros países. Los hechos en Brians se cometieron con el uso de armas de la OTAN. Eso es lo que está recalcando el, el Ministerio de Exteriores de Rusia. Por lo tanto, están estudiando la complicidad del bloque con estas acciones de la última jornada. El presidente Vladimir Putin recientemente en el Consejo de que se llevó a cabo a primeras horas, Putin hace una exigencia a las empresas que están contratando con la seguridad del Estado ruso, pidiéndoles después de que se eh, bueno, decrete la ley marcial en estos asentamientos o provincias que han sido anexionadas a Rusia, que han sido ocupadas, no puede haber peros para que se cumplan los protocolos de seguridad para estos sitios y la entrega de armas por parte de las fábricas de defensa para aquellas entidades que están a cargo de lo que es la para estos territorios que ya son eh, bueno, reconocidos como rusos por parte del gobierno limítrofes entre la frontera con Ucrania y que no se vuelva a repetir lo de Briancs. En pocas palabras se va a imponer la ley marcial que no se va a imponer en Crimea ni en el demás territorio de Rusia. Hoy Peskop, que es el portavoz del de presidente Putin, ha dicho que de momento no hay cabida para que esta ley marcial se lleve a cabo en todo el país. Lo único es que, según los expertos, estos cambios todo parece que llevará a que se militaricen las economías de estos territorios para que puedan funcionar tanto su seguridad y puede establecerse también reglas para aquellos productores de granos porque se va a considerar esto parte como fundamental de la defensa para la federación. Es decir, es un llamado de atención y una exigencia que ha hecho Vladimir Putin a todo el aparato de la defensa de Rusia que deben de velar de ahora en adelante porque estos actos no se vuelvan a repetir y ha dicho desde Rusia que este no quedará impune y esto también en respuesta a informes que llegan desde occidente que han afirmado que la empresa de defensa rusa no es capaz de poner en funcionamiento su producción a escala en sistemas de tecnología y esto es como un golpe en la mesa digamos así a este tipo de declaraciones que vienen desde el reino unido y es así como expertos coinciden en que se pudiera militarizar la economía en estas zonas en la última jornada un miembro de la duma rusa pidió que ya no haya líneas rojas y comenzar Guerra. Desde la Duma le han pedido al gabinete de Putin hacer la transición del distrito militar norte a la guerra. Quien lo ha dicho es Víctor Solovep, luego de darse a conocer los hechos en Briansk, declaraciones que fueron entregadas al medio News.ru. Esto fue lo que dijo el funcionario. No tenemos líneas rojas con respecto a Ucrania y definitivamente necesitamos poner fin a la operación militar especial y comenzar a librar una guerra real con la destrucción de medios y objetos de comunicaciones con cobertura de entrega de y debería de haberse hecho hace mucho tiempo, mientras estemos de acuerdo con ello continuaremos bombardeando a civiles incluidos como el caso de hoy en, en la región de Briansk criticando la poca acción del gobierno después de todo un niño resultó herido allí como resultado de un transportador civil por parte del DRG ucraniano no hay excusa para todo esto dijo víctor sobolev en una entrevista con news.ru otro de los anuncios importantes que se dan en las últimas horas en medio de lo que ha sido la reunión del G20 es que el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov ha dicho que no va a volver a contar con Occidente para el tema de la energía pero también ha lanzado la advertencia de que no va a volver a permitir a occidente que vuelen los gasoductos que estamos tratando de detener y que fue lanzada contra nosotros utilizando al pueblo ucraniano influyó en la óptica de rusia incluida la energética y la forma suave de describir lo que cambió es que ya no dependeremos de ningún socio en occidente no permitiremos que vuelvan a volar los gasoductos por cierto solicitamos una investigación e inmediatamente esta solicitud fue denegada aduciendo que continúan o que está pidiendo que continúen las investigaciones sobre el uno y los hechos en el Báltico, de acuerdo a las informaciones que ha entregado el periodista occidental Seymour Hertz, el Pulitzer. Y en ese sentido, reveló que Rusia no solo confiará en sus socios fiables para establecer parámetros en la energética entre ellos pues contará con las dos potencias China e India. Esto fue lo que dijo recientemente el ministro de Exteriores ruso desde Nueva Delhi. Muchísima atención porque en las últimas horas el presidente de Hungría Víctor Orbán le planteó al bloque europeo Crear una OTAN, pero por parte de los mismos ejércitos de la Alianza. Diciendo que Occidente ha perdido su capacidad de unir al mundo en torno a una causa. Víctor Orbán criticó a la Unión Europea y exigió que tome decisiones que favorezcan a los intereses de los Estados Unidos. Sería la solución, fue lo que dijo el primer ministro húngaro de proponer crear un ejército, pero con gente europea. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, asegura que en una entrevista con el diario suizo Diet Will Odds que el continente europeo necesita apostar por la creación de una alianza alternativa a la OTAN que no figure el norte sobre la respuesta de la Unión Europea al conflicto en Ucrania. Orban señaló que el viejo continente se retiró del debate en las decisiones que se toman en Bruselas. Reconozco más a menudo los intereses estadounidenses que los europeos. Lamentó agregando que la Europa de hoy pierde su identidad y el sentido intelectual y emocional. Occidente ha perdido su capacidad de unir al mundo en torno a esta causa. Está limitado el espacio por sus principios filosóficos dado por el portal oficial del gobierno. Ante las voces que se alzan en Occidente, donde algunos políticos hablan directamente de la necesidad de asestar una de derrota estratégica Rusia, el jefe del gobierno húngaro enfatizó que no le gustaría imaginar un escenario de este tipo, ya que supondría una conmoción geopolítica y un terremoto potencialmente devastador a escala mundial, mucho peor que el colapso en Yugoslavia. El mero hecho de que tales escenarios se tomen ahora a la ligera en Occidente muestra un preocupante incluso aterrador distanciamiento de la realidad, una ceguera ante los riesgos inherentes de sus propias políticas. Y respecto a las posibilidades de poner fin al conflicto entre Kiev y Moscú. Orbán indicó que la paz empieza en el corazón, que debe llegar a la cabeza y luego a la mano, y en esta línea reprochó a Occidente la falta de voluntad de frenar el conflicto al tiempo que alabó las posturas de India, Turquía, Brasil y de los países árabes que abogan por la vía pacífica. Por otra parte, Víctor Orbán llamó la atención sobre las diferencias entre Occidente y Rusia que representan otra civilización en la que las normas europeas no funcionan. No importa si nos gusta o no, remarcó Instando a buscar manera de convivencia con una potencia grande y peligrosa como Moscú. Hungría se ha negado a suministrar equipos a Kiev y ha criticado en ocasiones las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El país centroeuropeo, que depende de gran medida de los suministros energéticos rusos, negoció una excepción de la aplicación del embargo parcial decretado por Bruselas contra el petróleo ruso y asimismo le otorgó una excepción a Budapest en la aplicación del tope al precio del crudo ruso acordado por la Unión Europea, el G7 y Australia.